Hola, soy Darly Valencia, estudiante de negocios internacionales, vivo en Bogotá y tengo raíces de Guapicauca. Me dedico también, aparte de estudiar, a mi emprendimiento, que se llama el Ben Ben, que es de productos capilares.